Por Villahermosa se cerró esta compuerta y toda el agua de la presa siguió por el Samaria a la zona baja, alfa para la central. centra. Allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que optar entre inconvenientes. No inundar Villa Hermosa y el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego se perjudicó. A la gente de Tabasco son los soldales los más jóvenes, pero teníamos que tomar una decisión. Ahora ya estamos aislando allá abajo y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco se evitó una inundación.